Rosy Bar es una cantante y compositora peruana que llegó la fama internacional con el auge de la tenocumbia en la década de los noventas. Nació en el pequeño caserío de Lago Valencia ubicado en el distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios en Perú. Es hija de Carlos Víctor Guerra y Lili Morales. Desde muy temprana edad se sintió atraída por la música, donde cantaba al lado de los Fenders de Puerto Maldonado, quienes realizaron varias presentaciones en su pueblo natal. Su padre amenizaba shows en Lago Valencia, cantando temas criollos y rancheras. Así fue como los temas de María Félix y Yolanda del Río, y muy especial los temas de La Hija de Nadie. Con ojitos verdes se hicieron sus canciones preferidas. Las películas mexicanas eran otras de sus favoritas por el realismo que transmitían los dramas. A los cinco años cantó en un local del lago Valencia, donde la gente la aplaudió a rodear. También era tremendamente inquieta, trepaba los árboles para comer frutas. Le aficionaba el fútbol, pero era muy responsable en sus tareas escolares. A los 15 años ya cantaba con los fenders de Puerto Maldonado y a los 17 años se fue a Lima viviendo en Pitarte, laborando en trabajos no vinculados al ámbito musical. Descubrió que la vida en la capital era dura, tal vez más que en su natal, La Alesia, por lo que tuvo que ser práctica y por eso el canto pasó a un segundo plano, aparte de no conocer a nadie en el ambiente musical. Si bien originalmente sus dueños estaban orientados a ser una eficiente secretaria ejecutiva o enfermera, no tardó mucho tiempo en descubrir que la música era lo suyo. En 1984 la intérprete debutó en el grupo musical Biochips, quienes la aceptaron luego de un concurso de 35 participantes. Ellos en 1984 se iniciaron en la cumbia, que básicamente se nutre principalmente de la música chicha, que nació a fines de los años 60 como una expresión de los hijos de migrantes que llegaron a Lima en la década del 50. El grupo tenía como directores Anilo Segura y Alberto Mauri, quienes habían logrado un moderado recibimiento en el público, especialmente norteño. Al ingresar Rossi War, al cual temas se estrenaron con temas como La Teleparranda, Carmín, Corazón de Piedra. Al cabo de años Rossi y Alberto tuvieron dificultades con el grupo y se separaron pero en 1993 Rossi graba en Chile su primera producción musical junto con antiguo grupo denominado como La Flor más tarde en 1996 graba en Bolivia su segunda producción denominada Cositas del Amor que tuvieron resonancia en esos dos países Notoriedad Musical y Primeros Éxitos En 1997, Rocio contrató matrimonio con Alberto Mauri y juntos crearon en el concepto del grupo musical llamado Rocio y la Banda Calienta, quienes inicialmente no tuvieron ayuda por parte de las disqueras peruanas, ya que el género en esa fecha no era muy reconocido. Por lo tanto, su esposo creó el sello discográfico Fama Record. Y la intérprete debutó en el Country Club del Bosque de El Cusco. Más tarde la banda lanzó las canciones como Te acuerdas de mí, como La Flor, Tonto, Moreno y Pero Tú No Estás, las cuales fueron Sonadas en Chile y Bolivia. Luego seguirían Ven Mi Amor, Vuelta Mariposa, Cositas del Amor, Capullo de Rosa y Quiero una Respuesta. Sus presentaciones se iniciaron en las provincias del sur peruano, logrando una gran acogida. Luego se dirigieron hacia la no zona norte del Perú, donde se repitieron los éxitos en sus presentaciones. Aunque aún no ingresaban al mercado limeño, pero sus temas a pesar de que sus temas sonaban en el sur del país. Ese mismo año se estrena el tercer disco de la intérprete, llamado Como una dul dulce poema, que incluía temas como Que te perdone Dios, Mujer solitaria, Nunca pensé llorar, dando inicio al destape musical de Rosy Ward muy en especial por este último tema que lo llevaría al mercado de la capital y sería el inicio del éxito en todo Perú. El género empezó a ser escuchado en otros países como Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Su tema, Nunca pensé llorar, tuvo notoriedad en las radios en México obtuvo mucho reconocimiento ya que se le comparaba con la cantante Ana Gabriel por el parecido de su voz la discografía Discos Perles comercializaría sus temas con mayor Media en Estados Unidos combinados con otros grupos como Grupo 5 y Armonía 10 aún y con lo anterior dentro del ambiente sonidero de la Ciudad de México se volvió muy popular. Sus canciones son siempre de corte amoroso, desgarrador y Alberto Mauri ha dejado sentada su fuerte herencia tropical, consiguiendo una interesante atmósfera musical. Al respeto, la mayoría de los temas pertenecen a él, quien también se encarga de los arreglos musicales, temas como amor prohibido, vuela mariposa, nunca pensé llorar, carta de dolor, son todo un verdadero paso musical por los sonidos que nos envuelven fácilmente. En esta etapa sus temas ocuparon significativos lugares en los rankings de emisoras en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. Un equipo de fútbol cusqueño lleva su nombre y en el extranjero fue comparada con Selena. El éxito de Rosy Bar siguió vigente en la siguiente década pero debido a la renuncia y huida del entonces presidente Alberto Fujimori se le relacionó artísticamente con el Fujijorimo porque participó en la campaña de la agrupación política oficialista Perú 2000, hecho que fue muy criticado por los medios, además el género empezó a decaer en los años siguientes y Rocio Ugar decide darse un receso musical que duró hasta el año 2011, cuando regresa de la mano con su nueva placa discográfica en los dos temas promocionales Lo Peor y Maldigo tu Traición. Además, su agrupación cambia de nombre a la Orquesta Caliente. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.